Los estudiantes, los pobladores y el pueblo trabajador del país, los únicos honorables, nosotros los honorables. Bueno, hoy día se conmemora el 5 años. Eh, ...del jueves negro, del 4 de agosto del año 2011... ...donde eh, reprimieron fuertemente a todos los que salieron a movilizarse ese día... ...con dos marchas, uno en la mañana y otro en la tarde... ...y hoy día se están reprimiendo la misma lógica... ...hoy día nosotros sabemos que la educación no es un juego... ...sino que es un derecho social y que tenemos que defenderlo fuertemente... ...y los compañeros llegaron igual... ...y es por eso que en el final el movimiento estudiantil hoy día salió a marchar... Eh, ...y al, al igual que la vez anterior también salió a marchar... ...porque con o sin permiso la educación se defiende... ...y es por eso que nosotros estamos saliendo a las calles. Hoy día como estudiantes queremos dar cuenta del rechazo generalizado que ha tenido este proyecto de educación que se ingresó hace algunas semanas lo decimos los estudiantes lo dicen las autoridades universitarias también los trabajadores de la educación superior este proyecto lo que hace es profundizar el negocio educativo y precisamente para que esa situación no se confirme lo que queremos hacer es seguir movilizado y es seguir poniendo nuestras propuestas sobre la mesa el día de hoy los estudiantes nuevamente salen a las calles a movilizarse porque consideramos que la actual reforma no soluciona cada una de las problemáticas en educación consideramos que hoy día se fomenta el mercado, el lucro y prima los intereses particulares de los empresarios de siempre en educación. Y esa es una situación que nosotros queremos cambiar justamente movilizándolo a las calles y poder denunciar esta situación. You are not Bueno, más que nada es la respuesta que ha tenido siempre el gobierno, una respuesta eh, a, sacando a los carabineros a las calles, sacando eh, a la represión, a, a, nosotros la hemos vivido en carne propia, ellos no hablan de violencia, quienes son los violentos son ellos, son los que hoy día pueden manejar y pueden hacer y deshacer con nuestras vidas. Go <laughs>